En el video pasado ya te mostré la parte norte del Gran Cañón, que es la que menos turistas tiene y algunos puntos en la ruta donde debes parar en un road trip de un día porque son absolutamente fotogénicos. Esta vez te mostraré dos lugares para ir de trekking que además tienen elementos arqueológicos muy interesantes cerca al pueblo de Kanab en el sur de Utah. puntos se llaman Flag Point y Mansard Trail. Hola querido people, nuevamente bienvenidos a mi canal. Esto es Vieja que Viaja y en este nuevo video les voy a mostrar qué es lo que hay en este trek. Que Estoy aquí con un nuevo amigo. ¡Hola! Tyler trabaja aquí en este pueblo, entonces vamos a ir a visitar este trek que se llama Flag Point saliendo de este pueblo que ya les he mostrado en otros videos que se llama Canap y hay muchas rutas de trek por acá, entonces la idea es pasar como toda la mañana caminando, vamos a ver qué tal nos va. Salimos bien temprano del hostal en Canap, donde nos conocimos porque el sol pega súper fuerte durante el día en verano. Eran aproximadamente unos 17 minutos desde el pueblo hasta el punto donde empezamos la caminata. Y justo donde paramos había huesos de animales. Por la zona hay coyotes en la noche. Suscríbete, suscríbete a este canal si eres nuevo por favor aprieta ese botón. No había un camino debidamente delimitado, así que empezamos a subir simplemente por estas lomas para llegar hasta la cima donde estaban las huellas de dinosaurio. Y encontramos madera fosilizada. Duramos un par de horas intentando encontrar el camino hacia la cima pero se hacía cada vez más empinada la ruta y no era seguro que pudiéramos subir de manera fácil. En un momento casi nos rendimos, pero finalmente encontramos rastros de otras personas. Esta es una forma de saber que la gente pasó por acá. Es decir, que hay estas torrecitas, estas torrecitas, que muestran que alguien ya vino por acá, entonces ya le sirve a uno para guiarse. Cuando ya finalmente te vas acercando a la cima, vas a tener que escalar. Esto hace que el recorrido sea complicado, no solo porque es todo en su vida, sino también porque casi al final hay rocas casi verticales. Tyler venía preparado y trajo una cuerda, la amarró a una piedra y así pude subir porque me dan miedo las alturas y me sentía más segura agarrándome de la cuerda que intentando escalar a manos limpias. Bueno, no sé si sepan que esto antes era un océano, así que hemos encontrado fósiles petrificados a lo largo del camino y aquí además de jeroglíficos hay huellas, ojo, oh, huellas de dinosaurio. Estas huellas de dinosaurio están en la cima de todo, pero en una roca cercana están unos pictogramas que las representan. perdimos, volvimos a bajar a ver si volvíamos a encontrar un camino y resulta que encontramos we found a trail <risa> encontramos un camino que sí nos llevó hasta arriba pero nos tocó escalar la roca, me dio un ataque de pánico no. y aquí estando en la cima ey, encontramos huellas de dinosaurio y unas pinturas súper espectaculares que les estoy mostrando ahí oh, yo creo que en una mañana pueden hacer este recorrido <risa> Esta otra ruta de trek es aún más cerca de Canap y además es de un nivel más sencillo. Solamente requieres de aproximadamente unas dos horas contando la ida y la vuelta. esta caminata está mucho más definida y lleva a esta increíble cueva llena de petroglifos. Lo que me sorprendió es que este lugar tan impresionante no tiene ningún tipo de protección contra posibles daños de los visitantes. Ambos lugares, tanto Flag Point como la ruta de Mansard, son gratuitos. Síganse a este canal, like si te gustó, no te olvides del like porque eso me ayuda a mostrarlo a más gente. ¡Chao!